Hola chicas y chicos, en este vídeo vamos a resumir las alternativas que se os plantean cuando terminéis la ISO, con objeto de que vuestra elección sea lo más meditada posible. Este paso está integrado en todo el proceso de orientación que hemos realizado durante el curso. ¡Maestro, yo no me acuerdo! Bien, pues si es así, te las recuerdo. En primer lugar, estuvimos conociendo y trabajamos habilidades sociales, ...valores, aptitudes, intereses profesionales... ...a continuación conocimos el sistema educativo... ...y ahora estamos en las alternativas que se nos plantean... ...y como último paso, el proceso de toma de decisiones... ...luego estamos ubicados en la fase 3... ...en principio se os plantean dos escenarios... ...que si hayáis obtenido el título... Has hecho bien los deberes. Que finalicen la ESO sin el título, parece que la cosa no ha ido muy bien. Con el título de graduado en educación secundaria podrás acceder a ciclos formativos de grado medio. Si eliges esta opción es porque quieres incorporarte al mundo del trabajo lo antes posible con una cualificación profesional. Al finalizar el ciclo, también podrías seguir estudios de grado superior, luego esta vía no corta nada. Es importante que tengas en cuenta algunos mitos sobre la formación profesional. Te dejo un interesante vídeo elaborado por la Junta de Andalucía. Además, puedes acceder al catálogo de títulos de formación profesional de grado medio en Andalucía. Analiza si esta es tu opción, qué ciclo te gusta más, qué posibilidades tienes de conseguirlo en función de tu notas y también las opciones que tienes al finalizar el ciclo. Otra opción es que curses bachillerato. Tendrás que decidir si esta alternativa es la mejor para ti. Te aconsejamos que leas en nuestra web las razones para estudiar bachillerato. Te dejo un enlace aquí arriba. Ten en cuenta que podrás acceder a tres modalidades de bachillerato. Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. Analiza esas modalidades y decide en función de tus gustos, intereses, habilidades y expectativas de futuro. Podrías acceder también a otras enseñanzas con las cuales puedes completar tu formación. Ahí llevas un enlace también. Un poco de lío, ¿no, profe? Estás siempre poniendo peros. Pero puedes finalizar cuarto de eso sin el título. Recuerda que si no consigues el título obtendrás una acreditación de los años cursados y las calificaciones obtenidas. Las alternativas que se te plantean son diversas. Te encuentras cuenta, que para cebolla no se puede vivir. Podrás repetir curso en caso de que no hayas agotado las posibilidades de repetición, dos en la etapa y siempre en cursos diferentes. Aunque si estás en cuarto de eso se te podría permitir una repetición excepcional después de haber agotado las dos de la etapa. Siempre que el equipo docente considere que vas a aprovechar y hay posibilidades de obtener la titulación. ¡Va la pata! ¡Otra vez! ¡Haced lo mismo! Ya sabes que esa opción no conviene. Puedes pasar a un ciclo formativo de grado básico que te permitirá acceder al mundo del trabajo con una capacitación profesional básica. Obtener el título de graduado en educación secundaria. Y también podrías, una vez finalizado el ciclo básico, seguir estudios de grado medio de formación profesional en función de la nota que tuvieras y la afinidad con el ciclo formativo a que quieras acceder. Esa opción parece interesante. Me alegra que te parezca algo bien. Otra alternativa es que te presentes a la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. Para ello, Deberás tener 17 años cumplidos el año en que te presentes a la prueba. Podrías convalidar en función de las materias aprobadas en la ESO. Puedes seguir en Educación de Adultos siempre que tengas los 18 años en el año que te matriculas o que tengas un contrato de trabajo. Piensa que podrías convalidar materias que hayas aprobado en la ESO. Otra opción es realizar las pruebas libres para la obtención del título de graduado en educación secundaria, pero tendrás también que tener 18 años el año en que realiza las pruebas, y tienes posibilidades de compartir materias en función de las que tengas aprobadas. Puede que te interese realizar estudios no reglados, inglés, peluquería, informática, todo ello para completar tu currículum, o puedes acceder a la formación profesional para el empleo para personas desempleadas. En este caso puedes solicitar información en el Servicio Andaluz de Empleo. Finalmente, te podrías incorporar al mundo del trabajo siempre que tengas los 16 años cumplidos, pero sin ninguna cualificación profesional vas a ser difícil. Como ves, en función del conocimiento de ti mismo, del sistema educativo, de las alternativas que se te plantean y de una adecuada toma de decisiones, podrás descubrir tu verdadero itinerario personal. Pero como verás, esto muchas veces no es una trayectoria lineal, puede haber cambios y posicionamientos distintos conforme vas avanzando. Espero que os haya sido útil esta información. Os deseo que paséis un buen día.